Hola, hola, buenas a todos, aquí se me un día en la taberna y hoy volvemos con Total War Warhammer 3 en un nuevo capítulo de esta campaña con los reinos sogros, vamos a disfrutar de una vez por todas de nuestro reino ya casi o prácticamente unificado, conseguimos en el capítulo anterior eh, aguantar ya esta pequeña zona de este, este cuello de botella aquí. Plantamos nuestro campamento. Y ya tenemos los cimientos de nuestra defensa. Luego también estamos continuando. Eh, la, la... Bueno, los movimientos por aquí. Hacia la zona norte. A ver si podemos tocarle la cara un poquito a Katai. Ya sea por allí o por aquí. Luego... ¿Qué más? Estamos aquí preparando. Que, que hicimos los movimientos con el cazador. Y luego tenemos que preparar... Otro par de... De ejércitos para, bueno, cerrar Aparte de cerrar las Las grietas eh, A ver si podemos colarnos en alguna y, y recoger Algún alma, o al menos intentarlo Dicho esto Vale, ¿cuánto tenemos? 300 Con esto poco vamos a hacer Aquí ¿Cómo está la guarnición aquí? Poco Vale, es que con este nos tenemos que acercar Hasta aquí está la grieta al menos sería lo suyo Con este otro ejército de aquí no, Lo que pasa es que con este nos tenemos que curar un poquillo Bajaremos con este ¿Con este nos hemos movido? No Vale, pues ya es ahí según queramos O cerrar grietas o... O, o movilizarnos claro, pero de aquí a que llegue yo a, a, a una grieta de estas pff, va a ser un problemilla. Vale, vamos a empujar con Grasintus. Vamos a venir con este ejército para acá. A apostarse aquí. A Grasintus me lo voy a llevar para allá. Pues. Digo, vale. Vale. Aquí nos aposentamos ejército, perfecto. Ah, gracias, entonces ya tiene la bendición. Es que creo que podemos entrar aquí, a arrasar esto a y, y continuar. A ver qué tal se nos da eso de ir reventando gente. Vale, en paralelo. Este no lo podemos mover porque ya hicimos su acción. Este, tenemos que llegar aquí al boca en llamas, Pero claro, nos va a costar lo suyo. Y las defensas, pues más de lo mismo. A ver, recapituleamos. Uh pozo minero, ni tan mal bueno, queremos incrementar el crecimiento un poquillo este, nos cuesta 250, oye pues vamos a echarlo ¿no? venga esto que tiene, suministros, crecimiento vale, bueno haremos que se mejore la región, vamos a bajar con este hacia aquí, espero que no venga nadie de Katai, así que vamos a vamos a bajarnos hasta la grieta ¿sí? no esta la vamos, vale, vamos a venir aquí a cerrar esta grieta no llegamos, pero bueno Cerramos la grieta en el próximo turno y entraremos en esta con este ejército que va a venir aquí a recoger lo que hay en el campamento, que es un ejército. Tenemos. Ah, vale, vale. Sí, sí, sí, sí, sí, que tenemos caballería de intes martirio. Vale, me gusta. No, al revés. Vamos a entrar. <risa> Vamos a entrar en esta grieta con este ejército y con este otro ejército de aquí. Es que este no es tan potente porque tenemos los noblars, pero aquí luego en la guarnición. No hay. Eh, ¿Cómo miramos la guarnición? Bueno, así la vemos. No hay tanta potencia aquí como para realmente entrar y enfrentarnos a los reinos de Nargel, pero bueno. Vale, ya está todo movido. Finalizamos. Y luego continuamos. Vale, las provincias. A ver si podemos empezar a trabajar con ese cazador, eh. Me gusta, me gusta que el primer asesinato que saliera funcionara. Pero perfecto, en plan. Venga, a ver tú, asesinar. ¡Pum! ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios! ¡Aventura disponible! Ocupa, toma o arrasa. ¡Arrasa! ¡O saquea tres asentamientos! ¡Cetro de titanes! ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios! Esto es una barbaridad. Vale. Te lo pillo. Emboscador descubierto, ¿dónde estás tú? A lo mejor que estás quieto. Una nueva plaga. Corrupción de Nargel. Bueno. Vale, pues venga. Avanzamos poquito a poco. plan, Bueno, es que entramos, esto lo tenemos que fundir bastante fácil Con lo que llevamos Vale Aquí villarruinas ¿Qué podemos meter? Nada interesante por el momento Epa Sí, nada interesante por el momento Todo lo que podíamos meter ya está metido Perfecto, vale Movimientos, aquí en villarruinas uh, uh, uh, uh, uh. Vale terrenos de pastoreo oh, sí que lo queremos para aumentar el crecimiento muchísimo además, súper barato me gusta vale mm -hmm. ese depósito vale, vamos a hacer todo esto aquí para que se haga más barato vamos a volver hasta aquí vale y... Es que reclutar aquí por el momento no nos sale la cuenta Vale Cerrado ese Por ese, por esa parte se, se quitó Ahora Con este cazador llegamos uh, Vale Asesinar Oh, ¿por qué? Las probabilidades de éxito, bueno, muy bajas C 100% se consideran muy bajas O nulas Vale, asesinar Dios mío ya eh, ya este otro... De corn... ¿Cuánto tenemos? Las mismas... Vale, bueno, porque vamos a limpiarnos este de corn... Y a ver qué tal... Y eso, es que, y eso que las tenemos mejoradas, ¿eh? Vaya, hombre... Fracaso, pero no nos hemos muerto... Bueno, no pasa nada... Está bien... A sacado experiencia mínimo... Vale... Venga... Dios... O sea, necesito sí o sí dos turnos. Vale, pues vamos a aprovechar y vamos a reclutar aquí. Algo que nos cueste un turno. Que van a ser ogros. Vale, tenemos de puño. No, pues vamos a reclutar aquí. Vale, dos de puños también. Y hacemos el ejército más fuerte para poder entrar aquí y romperlo todo. Ahora.. Eh. Ah, vale, esto no es... Un, o sea, esto es un agente, no es... Vale, vale, vale, vale. Pua, pues aquí hay que reclutar. Pua. Vale, bueno, se nos ha quedado un poco imprevisto de, de tropas esa zona norte. Vale, a ver qué podemos hacer con el botín de batalla. Vale, vamos a entrar aquí. Vamos a limpiarlo. Vale. Cerrar la grieta, ¿por qué? Hostia. Solo el líder de la facción puede entrar en el reino del caos. Eh, ¿Qué me estás diciendo? ¿Que tengo que pegar la vuelta? Pues no me acordaba de esto, del capítulo anterior. Eh, bueno, pues nada, vamos a cerrarla. Cerrar la grieta. Uh, un estandarte de defensor que no tenemos ubicado Mismo Vale, vamos a gastarnos 5 que está bien Y vamos a librar la batalla Ahora disfrutar un poquito de las calaveras De los soldados de Korn. Vale, gan de Soya Corazones Dios, cuánta piedra Uy, qué cuello de botella más bonito aquí Perfecto, vamos a disfrutar muchísimo contra este ejército porque además tiene un montón de basurilla. Los desgarradores que no tienen apenas armadura, o sea, comparar los desgarradores con, por ejemplo, los paladines, estos traga acero. Ay, vaya, bueno, hemos perdido el valor. No, no tienen casi armadura. Entonces, teniendo en cuenta nuestros artilleros, que, que son los tragafuegos y el, el tirasoblas lo vamos a gozar, vamos a hacer una línea fuerte, vamos a buscar esos ángulos como hacemos siempre y, y a ver si los podemos poner más o menos separados para tener varios frentes tapados, me preocupan un poco los mastines, pero eso con los tramperos deberíamos ser capaces de reventarlos bastante fácil ves acorazado y escudado, aquí no lo ponen los guerreros del caos de corn vale ah, y bueno, el héroe... Puf. Deberíamos reventarlo con el nuestro de nivel 15 Este no recuerdo si era el de liderazgo o qué Bueno, en conclusión Que tenemos que cogernos y, y deshacer los movimientos que hemos hecho Con con nuestro señor A ver, ¿dónde estamos? Ah, vale, vale, aquí, aquí, aquí ¡Holo! Tremendos mamuts Vale A ver, como siempre, todo para atrás Uf, pero aquí el, el, esto está un poco. No me gusta, ¿eh? O sea, está la colina un poco turuleta. Vale. Ah, vale, comenzad despliegue. Vale. Por aquí se puede subir. No, vale, perfecto, pues todo eso. Vamos a movernos. Uy. Uy. Vale, un grupo. Vale, esto al 5. Lo bloqueamos. Vale, más, más o menos por aquí. Vale, vamos a meter el grupo este de tramperos. Aquí detrás, pero ahora lo haremos avanzar. Vale, con nuestro señor. Vale, este grupo de tramperos clan, al 4. Nuestro señor al 3. Vale, perfecto. Y vamos a hacer dos grupos. Más o menos así. Vale, uno por aquí en este costado que tape aquí esta zona. Vale, y grupo 1. Esto va a ser el grupo 2. Que va a estar por aquí este lado. Y aquí vamos a ponerle un poquito de margen. Vale, exacto. Y vamos a rellenar aquí en el centro con. Vamos a tener un centro fuerte Vale Y aquí Un poquito más para acá No, bueno, y este en verdad sí Vale, esto está muy bien Vale, pues grupo 1 aquí Grupo 2 para acá Grupo 3 aquí El 4 y el 5 Vale, que aprovechemos esa, esa zona de visión alta Vale, vale, vale, vale, vale Godshot. Boys. Alright! Rampage this way. Vale it Considerate done. Rampage this way. Spear Venga, Grupo 5, todos aquí. Vale. Venga, vamos ahí. Venga. Es que las, car las cargas son mortales para esta gente. Oh, oh, oh, oh, oh. Vamos a estar listos, de hecho. Eh. Vale. Bien. Antes de que nos pase nada por encima. Vamos a ir moviéndonos ya. Ololo, ololo, ololo, ololo. Vale, vamos a rotar esto. Eso es, eso es, eso es. Porque no tienen el área, tío. Nah, y no sé. No, no, no, no. por encima bastante fácil. Venga, movimientos. Movimientos. Venga venga venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga. Nah, y se deshacen. Maravilloso. Ya hemos ganado. Aguantad, hijos <tose> míos. Nah, ayuda. Perfecto. Nah, no tenían mucho que hacer ellos. Finalizar batalla. Finalizamos batalla. Nada, no, muy bien, muy bien, muy bien. Vale, pues hay que apuntárselo. Solo el líder de la facción puede entrar en las grietas del caos. Así que, nada, va a ser otro turno. Vale, en vez de... En vez de... Vale, vale, vale. Vamos a pensar con la cabeza un poquito a largo plazo. Vamos a acabar de desarrollar los campamentos. Vamos a construir esa potencia que queríamos tener de... De... Económica Vamos a desarrollarnos militarmente etc. Y cuando Ya esté eso listo O sea, desarrollar los tres campamentos En la próxima oleada de grietas wow, Vamos a restablecer Me gusta En la próxima oleada de grietas Ya nos plante... ¿No hemos cerrado? Ah, vale En la próxima oleada de grietas eh, nos encargaremos ya de entrar Y recoger y reclamar lo que es nuestro Vale, ¿qué más queremos aquí? Vale, este señor está Potente ¿In ¿Inmortalidad aún no puedo? Ah, se recibe el rango 20 Despensa ambulante Puntos de golpe Hombre, tiene horror no está mal y las magias que tiene ya las tiene subidas reservas de carne vamos a ponerle resistencia física vale me gusta no hay que acabar aquí con nadie no vale, pues vamos a volver para allá Vale, perfecto. Esto está perfecto, está perfecto. Pico. Uy, ¿podemos desarrollar pico sereno? Ah, bueno, estas zonas de aquí... Vale, que es corrupción, etc. Vale, no, no, no, no. Esto no lo queremos aún. Vale, este no lo podemos mover aún. Podemos construir algo más. O sea, ya no construir, sino reclutar algo más en el boca en Llamas. Y la respuesta es sí, en un turno también Vale, pues vamos a meter más ogros Estamos reclutando de puños Vale, perfecto 1400 nos quedan, me gusta A ver, aquí en el campamento no tenemos nada Vale, esto por 300 en dos turnos Y aumentamos la, la carga No está mal Ah, esto es solo el campamento Vale, vale, Vale, vale, vale, vale, vale ¿Dientedor lo podemos mover? No, ya a terminar el turno Vale, pues vamos a ver Mejora de construcción Vale, aquí lo dicho Nada por el momento vale. vale, pues ok Finalizamos turno Y a ver qué... Bueno, de hecho vamos a construir Vamos a meter aquí Vamos a ir sacando Unidades para... Uy, oh, no, porque cuesta más oh, Aquí solo podemos construir esto bueno, nunca le vamos a decir que no a un buen batallón, A un buen batallón de Noblars Vale, ok, finalizamos turno Es que con esto me da licencia para entrar hasta la cocina En, en Katai tío. A ver si podemos ponerlos contra las cuerdas Reventarlos muy fuerte Vale, uy, uy, uy, cuánto movimiento eh, Pero, ¿por qué? Qué manía, si están aquí estos en la isla No quiero Déjame en paz ¿What? Oh Derrota ajustada si sí, son todos orcos. Cero de armadura. Pintura de guerra. Más grandes y más fuertes. Inflige grandes daños. Hostia. O sea, eso son. Estos son máquinas de destrucción. Y esto también. Buah, vale, ok. Bueno, pues vamos a enfrentarnos a ellos y a ver... Porque esto es palmar, sí. Vale, pues nada. Veremos a ver cómo resulta la cosa. Hombre, si, si hacemos buenas cargas y tal... Es que la, el punto es tan que nosotros también no queremos pegar. Entonces es un poco absurdo. Vale, bueno, aguantaremos. A ver si podemos coger... Rango, uh, aquí Arriba en la colina nos vamos a poner Y ya nos desplegaremos bien, a ver si podemos coger este Cuello de botella y, y protegernos en la cima de la colina Y ya a partir de ahí entrar a piñón Obviamente usaremos Los noblas de escudo y los sacrificaremos A muerte, a ver si los podemos tapar Y luego ya barremos con los ogros Lo que sea que falte, entramos a por ellos y ya está Vale, haremos tiempo también con el Con el cazador Si su... Cuerno pétreo. Y ya. Pues a, a, a saber. Según ya por donde nos salga la gente. Muy loco. O sea, el ejército literalmente es básico: de orcos salvajes, más orcos salvajes, más orcos salvajes. Y ya está, pero fu. El, el, los pronósticos no son del todo buenos. Aunque ya sabemos de qué pie cogea. Veremos. Curioso, o sea, el, el, la campaña está tomando tintes bastante positivos a nuestro favor Pero vamos muy por detrás Bueno, muy por detrás Es que hay ejércitos que solo tienen un arma Oh, es full Fulkatai, me parece precioso el paisaje Vale, ok, aquí nos podemos ubicar Así que vamos a meter las, uy, uy, uy, uy. las dos puntitas aquí Vale, esto va a ir al grupo 5. A este señor nos lo vamos a quedar en el grupo dos. Aquí, perfecto. Vale. A este señor lo vamos a meter por aquí, por este lado. Vale, que lo vamos a meter en el grupo 4. Toma una línea de defensa así. Vale, vamos a quitar los ogros de aquí. Así. así podemos medio concentrar las tropas, ¿vale? Así como en la zona centro. Vale, luego los reubicaremos todo, pero... Vale, vamos a salir a por ello. Uf. Vale, esto lo vamos a meter en el 6... Que así lo tengo bastante mejor localizado Vale, iniciamos batalla Vale, grupo 1, esto lo avanzamos aquí Me gusta De hecho lo cerramos y lo ponemos Así, ah, vale, grupo 2 Aquí, grupo 3 Avanzamos un poquito que podamos disparar Grupo 5 Vale, ¿a dónde estamos disparando ya? A Eso es, eso es, búscame aquí todo lo, to lo gordo. Ah, uh, uh, uh, uh aquí no hemos hecho grupo. Uh, y los tira. Uh, oh, uh, oh, uh, oh, uh, oh, uh, oh, oh, qué mal está yendo esto. Vale, sí, a lo ancho. Grupo 6, aquí en este lado, venga. ¿Llega?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 Limb limb. Sell, boys. Crush vale, vale, vale, vale, perfecto. Nos tenemos que quitar de medio ese señor. Vale, vale, vale. Pues si se pira se piro. Vale, tiras obras aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí. The ultimate hunter. All prey is doomed. Killing time. ¡Corre, corre, corre, corre, no te demoras! Vale, bueno. O oh, bueno, te bates en retirada, ni tan mal. No te demoras, solo te estoy pidiendo eso. Venga, asaltamos eso. Vale, me gusta. Wow, wow, wow. O sea, son muchos, muchos, muchos, muchos, muchos daños. Vale, Puh, aquí hay una barbaridad de daños. Vale, podemos llegar aquí. Venga, recuperarse. A venga, Venga, venga, venga, venga, quítate de encima. Uh, ¡Venga, venga al combate, hijo! ¡Crust uh, uh, uh, uh, los tiras obras con Corre Rey! Una buena carga ahí, vamos! Que vale, están hinchando a daño si no está tanqueando casi. Estamos perdiendo mucha gente. Uh, que dices aquí. Vale, podemos poner. Venga, vamos, destruidlo. Venga. Nah, corre muchísimo. La montura le da muchísimo poder. Bueno, poder y libertad en general Vale No tenemos forma de contestar eso va qué va Nos han hundido, tú ¿Podemos llegar aquí cuerpo a cuerpo? No Buah, se perdió, tú Los víboras Vale, finalizamos eh, Pues están duros, ¿eh? Los cabrones Vale Mm, propuestas, soluciones Más tramperos Pero claro, si se junta una mele de esas Necesitaría un hechicero de estos Un carnicero con un, con un pie o, o con un hechizo de las fauces Para poder reventarlo todo Pff, Bueno <risa> Sería una posible solución Sacrifico los noblars Hago una, una piñata lo suficientemente grande Como para concentrar fuerzas y los reviento a todos allí. Vale. Bueno, experiencia nos han dado. No nos han perseguido. Les habrá ido justito. Vale, enjambre pútrido. Vale. Contes vampiro, ya me dirás tú. Vale, pico a los yetis. Crecimiento del campamento. ¿Y aquí qué podemos hacer? Vale, uh, uh, uh, subimos esto a nivel 2. Esto sí que es interesante. Me lo quedo. Vale, vamos a acercarnos aquí. Para intercambiar. Y... Todo, todo, todo, todo, claro. O sea, cuanto más, mejor, pero sin duda. Vale, nos vamos a acercar aquí porque vamos a hacer una pequeña parada técnica. Vale, vale, vale, vale. Esto está muy... Oh, ya han salido. Esto está mal. No me gusta la jugada. Vale, aquí que teníamos un 12% creo que era. Uh, uh, uh, uh, o sea, vale Ha subido bastante el porcentaje A por él Sigue la caza rey Fracaso, hijo Vale Ok, así que nada por aquí Ahora, ¿qué ha pasado aquí? Se ha marchado Pua, Se ha recuperado una barbaridad Vale Vale, vale, pues vamos a recuperar aquí zona, situación, perspectiva, un poquito de calma. ¿Cuánto nos queda? ¿A 15? Dios, ¿qué nos hace falta para esto? Ah, buah, fondos. Vale. Claro, y aquí el ejército que tenemos es Supercutre no, pero casi. Oh, vale. Mucha morralla en ese ejército inicial. Vale. Mm, mm, mm. Hay que empezar a reclutar más potencia. Vale, ya tenemos aquí más o menos lo que nos interesa. Vale, perfecto intercambiamos unidades reclutamos aquí Uf, pues uno de estos y ya no da para más vale eh. vale vale derrota valerosa pues esto hay que girar las tornas, eh Ataques envenenados Esto sí que nos va a hacer daño Todos, todos, todos, todos Tienen ataques envenenados Y las bestias Uf. Vale En tremendo lío nos acabamos de meter Pero bueno, salga lo que se puede Dicho y hecho lo del capítulo de hoy Cerramos Recordad, lo de siempre Espero que os haya gustado, que estéis disfrutando de la serie Que cada vez vamos... A mejor, o al menos esa es la perspectiva que tengo yo, no sé lo que opinaréis vosotros. Y bueno, revisad, como siempre, las redes de la taberna que la tenemos en la descripción, que comentamos un poquito de todo. También suscribiros a este canal en YouTube, que estamos haciendo contenido de calidad y cada día mejor, gracias a vuestro apoyo. Así que nada, eso es todo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego, adiós.